El rasgo fundamental es un rasgo muy humano. En los hombres tenemos dos dimensiones, la nuestra y la de los demás. El que no se ama a sí mismo no ama a los demás, el que no ama a los demás no ama a sí mismo. Entonces lo sapiencial trata más bien el aspecto, no le quiero decir egoísta, pero el aspecto de ocupación por sí mismo. Y el profético, como tantas veces al ocuparnos de nosotros nos olvidamos de los demás, el profético trata el aspecto de los demás, que son además los que acaban realizándonos mejor en nuestra personalidad. Estos son dos elementos fundamentales. Y precisamente la noción bíblica de sabiduría está mucho en juntar estas dos cosas. Fíjate que hay una frase, la justicia y la paz se besan. La justicia es el interés por los demás. La paz es el bienestar propio. Se encuentran, se besan, etcétera, etcétera. Esta es la verdadera sabiduría. Y esta es la sabiduría humana, pero que es una sabiduría que viene de Dios. De todas las frases. Ya... Eso es como aquello de los niños cuando les preguntas ¿a quién quieres más, al papá o a la mamá? Pues, pues en realidad no se puede separar. De todas maneras, vamos a ver, elegiría, en la línea de lo que he dicho, voy a elegir dos frases, eh, una que es la que marca el interés por, por uno mismo y que en los sapienciales está muy claramente dicho que es la moderación. Esta es la verdad y la, la mejor felicidad para uno mismo. Y te leo un texto... Una oración del libro de los Proverbios. No me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan. No sea que no me sacie y reniegue de, de ti diciendo, ¿Quién es el Señor? No sea que necesitado robe y abuse del nombre de mi Dios. Esto es la moderación. Y esto, traducido al mundo actual, pues podría ser aquello que ella, ella curía, acuñó con la formulación lo que puede salvar al mundo es una civilización de la pobreza, que en el texto y en otros sitios, corrijo porque pobreza puede sonar a necesidad y no es eso, una civilización de la sobriedad compartida. Este sería un texto fundamental. Y luego, respecto al otro, voy a leer uno muy duro, para los ricos, pero que también me parece que tiene, que tiene su importancia. Gente con navajas por dientes y cuchillos por mandíbulas, para extirpar de la tierra a los hombres y del suelo a los pobres. La sanguijuela tiene dos hijas que solo saben decir, dame, dame, dame, esta, bueno, la crueldad del rico, por así decir, para que se la piense cada uno y todos nos apliquemos en la medida en que, en que los necesitamos. Entonces, esta moderación, por un lado, y la crueldad del rico viene a confirmar lo que antes decía de la civilización, de la sobriedad compartida. Antes añado una cosa, la, la idea es ver el tema de los pobres y la justicia social ...en todo el mundo cristiano... ...el libro de Vicarios de Cristo... ...pues recoge la tradición cristiana... ...en otros sitios... Mmm, ...libros sobre Jesús... ...tengo capítulos de Jesús y los pobres... ...Jesús y los ricos... En el antiguo cuaderno, que se llama aquel del silencio y el grito, era la, los pobres en los profetas, y en este es los pobres en los sapienciales. Quedaría, y esta es una tarea que ya no sé si la podría hacer, porque tengo muchos años, pero examinar el tema de los pobres en el resto del Nuevo Testamento. No ya en los evangelios, sino... Y aquí estaría la carta de Santiago, sobre todo, que me la tendría que estudiar un poco más, y algún texto más, no muchos, ...de los hechos de los apóstoles y los gálatas... ...cuando hay una división en la iglesia... ...que le dicen a San Pablo, acuérdate de los pobres... ...que con esto estaremos unidos... ...y la primera carta de Juan... ...que tiene un texto muy claro que dice... ...si alguien dice que ama a Dios... ...y cuando su hermano tiene necesidad... ...no lo socorre... ...con estos pocos textos se acabaría... ...todo el tema de los pobres en la literatura inicial cristiana... ...¿qué podemos sacar de aquí? ...sí, bueno, pues que... ...uno no puede ser cristiano... De ninguna manera, por mucho que vaya a misa y que rece, si no tiene un interés especial por la situación de los pobres en este mundo. Esto se ve, por poner un ejemplo muy del momento, como lo de Ucrania nos está provocando a todos y, aunque con algunas resistencias, porque vale la pena decir que en lo de la austeridad como remedio, cuando es austeridad para los demás, había que ver cómo se la impuso a Grecia, etc. Ahora que sería un poco de austeridad para Alemania y Austria, y lo comprendo porque dependen del gas, pero entonces cuántas diferencias están, están poniendo. Bueno, pues también aquí les tocaba a ellos la austeridad. Pero bueno, no, sé, no quiero tampoco meterme muy crítico. Esta actitud ante los pobres es la que decide de la, verdadera, de la verdad o falsedad de nuestra actitud ante Dios. Luego ya veremos cómo se hace, ¿eh? porque cada uno tiene un camino, unos pues, tendrán que económicamente estudiar más, otros tendrán que gritar. Esto ya veremos cómo se hace, pero el Dios cristiano es el Dios de los pobres, y los pobres son por eso los vicarios de Cristo. Esta es la lección que se puede sacar.